Yo soy Juan López y soy miembro de la Logia Luciferina, semillas de luz universal. Me cansé de buscar una religión, la paz interna, la prosperidad que tanto buscaba. Gracias a que contacté a Víctor Damián Rosso, hoy hago parte de la membresía. ¿Tú qué esperas para obtener la tuya?